Esto es K-Hop, esto es K-Hop, ey, esto no es reggaetón, Esto es K-Hop, esto es K-Hop, ey, esto no es reggaetón, Esto es K-Hop, hey, no es es un ritmo calmado de los ochenta que me inspiró Esto es K-Hop, esto no es reggaetón, La música de los mil cuatro reggaeton Esto es K-Hop, no es reggaeton Vamos a formar. Le vamos a hacer cabrón Esto es hip hop Esto no es reggaetón Música del mar Música de inspirar Música de afrontar Música de amar Esto es hip hop Esto no es hip hop Esto es reggaetón Esto no es reggaetón Esto es hip hop Esto es hip hop Esto no es reggaetón Al mejor este es hip hop pero no es reggaeton pero en el ritmo tiene el flow parecido al reggaeton porque a mí me gusta el género urbano pero estamos inspirados este es hip hop, este es hip hop ey esto no es reggaeton, esto es hip hop, este es hip hop este es ey esto no es reggaeton el género, no mi género es el género urbano ey esto es muy inspirado, el género, el género, el género, el bueno, banco, estamos motivados, esto es reggaetón, esto es reggaetón, ey. Esto, esto es, es, es hip-hop, hip -hop. esto no es hip-hop, este es hip-hop, esto no es reggaetón. Al mejor, yo estoy cantando hip hop, pero a la vez estoy cantando reggaetón. Y a la vez estoy cantando un intérprete nuevo llamado Arena Santi, el papi de papis. Esto es reggaetón, esto es reggaetón, ey. esto es en Hip Hop, esto es reggaetón, esto es reggaetón, ey. esto en es Hip un artista nuevo. Tita nuevo, eh. Que está bien grueso, una tita nueva, una tita nueva, eh. Que está bien grueso, una tita nueva, una tita nueva, eh. Que se metió en el nuevo urbano, una tita nueva, una tita nuevo eh. Que está bien alegado, esto es equipo, hop, esto es hip -hop, eh. Esto es un reggaetón, esto es hip -hop, esto es hip -hop, Oh, hey. Esto me es regretó, pero a lo mejor yo estoy contigo y te amo, Arena Santi. Lo nuevo de ahora.